Hola a todos y todas, vamos a aprender a crear formularios a través de Google Drive. Una vez dentro del Drive, tenemos que darle al botón azul nuevo y bajar hasta donde pone más para añadir un formulario. Una vez que estamos en el formulario, tenemos que darle un título examen unidad 3. Y una descripción para que los alumnos sepan lo que tienen que hacer. Formulario y envíalo antes del viernes, por ejemplo. Y ahora ya podemos empezar a escribir preguntas. Por ejemplo, <coughs> lo primero, lo más lógico sería identificar al alumno. Apellidos. Automáticamente nos pone que sea una respuesta corta y es importante que le demos que sea una respuesta obligatoria. Con este botón añadimos otra pregunta. Después de los apellidos queremos saber el nombre. De nuevo automáticamente detecta que es una respuesta corta, le damos que sea obligatoria. Y ahora pues, podemos pedirle que nos diga de qué clase es. Um, si desplegamos este menú, podemos ver todos los tipos distintos de respuestas que sea de preguntas que podemos hacer. Eh, importante saber que las preguntas de selección múltiple son preguntas tipo test con una única respuesta correcta, mientras que en las casillas de verificación puede haber más de una respuesta correcta. Los desplegables son igual que las de selección múltiple, pero como su propio nombre indica, se despliegan. Por ejemplo, vamos a elegir un desplegable... Para que los alumnos elijan si son de quinto A, o si son de quinto B, o si son de quinto C, o si son de quinto D. Y ahora añadimos otra pregunta para empezar el examen. Eh, por ejemplo, ¿en qué año comenzó...? Vamos a elegir selección múltiple porque solo hay una respuesta correcta y ponemos 1919, 1936, 1945 o 1960. Bien, y así seguiríamos haciendo eh, preguntas en. ¿Quién fue el líder del bando nacional durante la guerra civil? Sigue habiendo una única respuesta correcta. Dejamos la selección múltiple o el desplegable como opciones de red de pregunta. Y empezamos a escribir. Franco Azaña. Eisenhower. Vale. Ahora esto lo hacemos también para que el, el formulario nos lo corrija. Puede corregir aquellas preguntas que no son para que el alumno escriba. Es decir, las de respuesta corta no las va a corregir ni las de párrafo. Pero todas las demás sí nos las va a corregir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues si yo tengo ya el formulario terminado, con dos preguntas, en la configuración, tengo que decir que esto sea un test de autoevaluación y marcarlo, convertir en test de autoevaluación. Y le doy guardar. Y ahora me vengo a esta pregunta que sí quiero que se evalúe y en clave de respuestas le pongo cuántos puntos vale esta pregunta. Uno... Dos, los que queráis. Y tengo que marcar cuál es la respuesta correcta. Vuelvo a editar pregunta porque no hemos marcado que esto sea obligatorio. Y en la segunda pregunta hago lo mismo. Clave de, marco que sea obligatorio. Clave de respuestas. Y esta que es más importante, o no, le voy a dar más puntos. Y voy a marcar esta respuesta. Le damos a editar pregunta. Y ya estaría terminado el formulario. Podéis añadir tantas preguntas como queráis. Lo único que sí, que os aseguréis de que los datos de identificación de los alumnos estén marcados como obligatorios para que os aparezcan después en, vuestro, en vuestras respuestas. Según los alumnos vayan rellenando el formulario y os lo vayan enviando, os aparecerán aquí en esta pestaña de respuestas las respuestas de los mismos, que podéis descargar en una hoja de cálculo. Pues esto es todo. Un saludo.